nos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Referentes como todos los sábados por la noche. A las 19 horas con 30 minutos iniciamos este programa. 60 minutos donde hablamos de personalidades, eh, hombres y mujeres que se destacan y que aportan a la sociedad de nuestro país. Y hoy en Referentes tenemos un hombre que es uno de los mejores exponentes del género flamenco en Bolivia y que sin duda él nació en Argentina, pero un boliviano quien hoy comparte con nosotros su música y su talento. Cristian Alejandro del Río Martínez con nosotros. ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal? Un placer estar acá. La verdad es que me siento muy halagado. Y un saludo inmenso a toda la gente que nos está mirando en este momento. A continuación vamos a ver su ficha biográfica de nuestro invitado. Querido Cristian, vamos a retroceder unos añitos para que nos vayas comentando a nosotros y a la amable audiencia de la Televisión. Eh, ¿Cómo eras de niño? Pues bueno, la verdad que de niño siempre me llamó mucho la atención lo que era la música. Yeah. Mi primer recuerdo que tengo musical era ponerme a todos mis peluches y mis muñecos. Ahí al frente de, de mío, yo me subía en una sillita como si estuviera en un auditorio y me ponía a cantar. ¿no? ¡Qué lindo! Y de ahí en adelante, bueno, mi madre y mi abuelita se dieron cuenta de mis actitudes musicales que tenía y mis recuerdos, aparte de lo que es la infancia normal de un niño común y corriente, eran siempre estar de clase de aquí, allá y no sé qué. Me preparaba mi mi leche caliente, todo para irme de la clase de natación a la Academia Honer, donde fue que empecé ah, justamente. Y bueno, toda mi vida se desarrolló en realidad en torno a lo que es la preparación de un artista, ¿no? Claro. Es mi vida la música, yo no sé nada más que sale fuera de eso, ¿no? Claro, y eso es lo más importante, ¿no? Y lo bueno que tu mami y tu abuelita vieron en ti el talento y, bueno, todo talento tiene que estar pues también trabajado para llegar a ser lo que hoy en día eres, ¿no? Y Tal cual. Es, y que eso sin duda se muestre en cada una de tus presentaciones. Eh, ¿Cómo eras en el colegio, Cristian? En el colegio, la verdad, las materias que me gustaban era bastante bueno pero en las otras, eh, no es que sea malo, pero ah, decía, bueno, tengo que pasar ahí. Por paso, claro, pasar, claro. Y hasta por, bueno, probar no, el curso. a mi madre no le gustaba eso, ¿no? Ella... Quería un promedio un poquito más elevado y, bueno, me esforzado un poco. Pero la verdad que en lo que sí me gustaba es donde le ponía énfasis en lo otro. Bueno, ya está. Claro, <ríe> Entonces, ¿no? Eso. En música me imagino que eras capísimo. Sí, pero te cuento, tengo una anécdota bien chistosa que un año cuando estaba en sexto, esa época era sexto de, de, claro. de primaria, eh, en un trimestre me aplazó el profe de música. ¿Y ya, por qué? En música. <risa> era porque teníamos que hacer los himnos, no, anotar todo y no sé, me faltaban ah. unos cuantos que no era pura redacción de esa. Y me aplazó con 34, sobre, sobre, <risa> esa época era sobre 70, ¿no? Y mi mamá hizo tremendo escándalo claro. y todo. Y bueno, ya después, eh, el siguiente fue que me, me desquité porque ya era con instrumento. Claro, Entonces agarré la guitarra mejor, ¿no? y listo, hasta mejor que el profe, ¿no? Ya está, Tomás. <risa> Qué genial, me, me, me agrada la idea sí. de esa, ¿no? De, de... Sí, ¿no? Uno tiene siempre sí. al, algunas, algunas cosas que... <risa> Que, que hacen que los profesores también no presentemos y se molestan y todo aquello, ¿no? Claro. ¿Cuál era la materia que te gustaba más? Me gustaba mucho inglés, la verdad. Ya. Yeah. Me gusta mucho eh, hablar otros idiomas y bueno, inglés la verdad que me la pasaba muy bien. Siempre me ha gustado poder comprender un poquito más cómo, cómo es el lenguaje de las personas en otros idiomas y todo. Y me la pasaba de maravilla. Era una materia que de verdad me gustaba mucho. Qué lindo. Mira, sí. Qué bien, entonces. Y en... ¿Cuándo comienzas ya a trabajar mucho más en, de manera profesional en el canto? ¿Jovencito? La verdad que ya empecé seriamente a mis tres años de edad. ¿Tres años? A los tres años. Todos los días, durante media hora, he estado durante un año prácticamente pasando clases. Hay cortitas, como te digo, media hora, todos los días. Ah, para, bien, desde para desde poder, los tres años. Para poder uh, presentarme. Y mi debut fue a los cuatro, me acuerdo, era eh, mi prekinder. Eh, en el Florinicol, me acuerdo. Ahí fue donde canté un paso doble muy bonito que se llama 12 Cascabeles. Qué lindo. Y ahí fue mi primer encuentro con el público y de ahí hasta el día de hoy no he parado más. Estaba en el conservatorio, en diferentes ensambles, en el colegio que también armaba grupos y tal. Y bueno, donde ya empecé a ganar dinero seriamente porque mi mamá no quería que, que yo cobre antes de, de la mayoría de edad, ¿no? Claro. Eh, había posibilidades, trabajé mucho también para lo que era el Miss Chiquitita antes, yeah. eh, cada Cuando año, eras niño, desde parques. niño hasta mi adolescencia trabajé y ellos, ibas y cantabas claro, en el Miss Chiquitita y ellos, allá Argentina eh, no, acá no, en Bolivia aquí. Y bueno, querían que ellos retribuirme económicamente porque eran muchos años que estaba ahí, pero mi madre dijo no, pero el último año cuando ya me estaba despidiendo, ya estaba con la voz cambiada, ellos tuvieron un detalle muy bonito, me regalaron un reloj Citizen, pero de esos así de alta gama, pero brutal, fenomenal, y se lo dieron a mi papá, porque el último año que me presenté, también mi padre cantó en ese evento. Y me dieron un reloj, pero hermosísimo, que lo sigo teniendo hasta el día de hoy. Y a partir de los 18 años ya fue que empecé a trabajar ganando un dinero, ¿no? De manera la... profesional en la orquesta Swimbalin. Ah, mira, sí, sí, es sí. genial. Uy, no, la Swimbalin, <risa> extraordinaria también, ¿no? Sí. Mucha trayectoria tiene esta orquesta y es conocida a nivel nacional e internacional, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el escenario cuando eras chico que te llamaba la atención? El, me gustaba mucho el teatro municipal, pero cuando realmente tuve la conciencia de que estaba en un lugar serio y presentándome ante un público que estaba escuchando todo, fue cuando tuve el privilegio de poder cantar junto a Zulma Yugar. Ella wow. estaba buscando en la Academia de Honor algún niño que pueda cantar junto con ella en uno de sus conciertos el año 1995. Y bueno, tuve la fortuna de haber sido elegido y me presenté tres días ahí con ella, lado a lado. Cantamos la canción Háblame del Mar Marinero, me acuerdo. Y fue algo muy hermoso. El primer día que fue el debut fue todo muy seriecito, todo bien y ya salió muy bien. El segundo día también hicimos lo propio. Y el tercero igual tuvo, tengo una anécdota muy linda con, con Zulma. Eh, estábamos cantando y bueno, se ve que ese día no sé, capaz había algún conflicto de, de tiempos y tal, todo. Y Zulma empezó a cantar el tema y cantó también mi parte. Y Ay, me ah. dejó a mí colgado ahí en pleno show. Y yo siendo niño, bueno, lo, lo, lo único que tú, no, no podía seguir porque no sabía la parte de ella. Le digo, Zulma... Acabas de cantar mi parte, le dije así Ajá. en pleno escenario y toda la gente, ¡Ah, vivo? Así, todo vivo. Así. A la gente aplaudió todo y arrancamos de nuevo. ¿no? Es una, una anécdota muy hermosa que hasta el día de hoy ella se acuerda y todo. <ríe> Tuve el, el honor de verla nuevamente en uno de mis conciertos. ¿Cuántos años tenía? Diez años, tenía diez, diez añitos. años. Y me vi con ella y se acuerda ella de esos momentos, todo. Yo también le agradezco porque pude ver eh, de primera mano... De primera fuente, cómo era llevar un concierto con músicos claro. profesionales y tal, todo fue una experiencia muy hermosa, la verdad. ¿Te ponías nervioso cuando eras niño? Mm, mucho, hasta el día de hoy. Pero el día de hoy son esos nervios, yo le llamo a mis amigos los nervios buenos, que claro. es el nervio que, que el artista tiene mm. de poder mm. salir y mostrar lo que tiene. No, no es eso, esos nervios que ya no, que te va a comer y que no vas a poder hacer nada. Claro. Eso ya no. Más bien ya no. No, y, y he tenido que pasar la fuerte para que se me pierda eso. <risa> pero no, ya no. Pero esos nervios siempre, ¿no? Hasta el día de hoy. De adolescente, ¿qué te gustaba escuchar? La verdad, que muchas cosas. Entre esas, eh, algo que está fuera totalmente de mi estilo, escuchaba mucho Marilyn Manson. ¡Wow! Imagínense. <risa> estaba, estaba de moda esa época el tema de Beautiful el de Beautiful People ahí del tipo. Y bueno, me encantó su disco, la verdad, su estilo y todo, y un tiempo lo seguí mucho a él, ¿no? Después eh, me metí a lo que eran los Rolling Stones. Una época un poquito de rockero, la verdad, en claro. mi adolescencia, que me gustaba mucho escuchar el, clásico, el rock clásico y algunas cosas que estaban de moda también en mi tiempo. Y cuando ya sales bachiller, obviamente, tú ya tenías una carrera musical. Eh, ¿Qué es lo que se viene a la cabeza? ¿Qué dices? ¿Voy a estudiar música, canto o me voy por...? Lo... Tengo entendido que has estudiado Derecho, ¿no? Así es. Bueno, yo estaba estudiando ya en el conservatorio y ya estando en el colegio. Terminé el, co el conservatorio cuando ya estaba en mis primeros años de universidad. Y bueno, decidí también estudiar Derecho, uno por darle también una satisfacción a, a, a mi abuelita, a mi mamá, que querían que estudie aparte otra carrera. Y Ellas muy sabiamente me decían, y no es por menospreciar mi arte de la música, que lo amo tanto, pero bueno, en la, en la pandemia hemos visto claramente sí. que los artistas eh, la hemos pasado, pero de la patada. Entonces me decían, en alguna situación que pueda aparecer en la vida, como esta que apareció, por ejemplo, es necesario que tengas alguna otra carrera más. Y bueno, yo me aboqué a lo que eran las leyes y, y tal y todo, y me gustó muchísimo. ¿Ejerces? Eh, muy poco, muy poco, la verdad. Intenté ejercer en un principio, pero como ya tenía una carrera de músico claro. funcionando, había en ocasiones que me salía una gira a ponte a media semana, de lunes a jueves y todo, yo tenía audiencia un miércoles. No, pues, Y algunos compañeros sí. míos trabajaban conmigo de la universidad, entonces hacíamos los, los procesos en conjunto, pero al final no me dio, y bueno, después eh, me tuve que enfrentar también con la parte de la corrupción que existe, lastimosamente, en lo que es el derecho. La justicia, ¿no? Y no me, no me gustó bastante, claro. no, no, no, para nada, no me gustó Lo para tuyo nada. es los escenarios, las luces, sí, el sí, aplauso de la gente. no le va mucho eso a un artista que esté ahí peleando <risa> claro. de esa manera y tal. Entonces, para hacer algunos contratos, algún proceso, algunas cosas chiquitas, sí ejerzo. Pero tuve esa también, esa bendición que, que me dieron mi, mis padres de poder salir también profesional en otra carrera aparte de la música. Claro. Y tengo entendido que también actuaste, incursionaste. Así es, la actuación. Y sin querer le cumplí un sueño a mi padre. Que en a paz ver, cuéntanos, por favor. Mi papá tenía toda la intención que yo sea actor. Allá, y mirá. mi padre, bueno, gracias a los contactos que él tenía y todo, él era muy amigo, y esto me pareció una historia así de, de película, pero cuando me mostró su agenda, recién le creí, él era amigo de artistas, de, de directores de cine de Estados Unidos, Tim Burton, por ejemplo, wow. ¿sí? y yo no me la creía, y me dice, ah, vení, vení, vení, me dice. sacaba su agenda, ¿qué dice aquí? Buscaba y dirección y todo, y lo tenía así en la agenda y todo, y me decía, hijo, yo quiero que tú seas actor, y si, y si depende de mí, yo te puedo mandar, a Estados claro. Unidos y que hagas tu carrera y todo. Y yo no lo Qué veía genial. muy factible, pero bueno, ya está bien. Si adolescente, dale. Sí. Claro. Normal, sí. Su vale. sueño de tu papi seguramente sí, era. era ser actor. Eh, la verdad que no, pero él quería que yo sí sea actor. Ah, yeah. Y años después, ya cuando tenía 24, 25 años más o menos, estaban buscando un cantante que pueda actuar necesitaba yeah. para una obra, eh, precisamente alguien así, porque no estaban encontrando un actor que cante. Yeah. Entonces, más fácil va a ser buscar al revés. Y bueno, me invitó Biafra Saavedra para poder formar parte de su Biafra, elenco. Claro. Y bueno, ahí es donde arranqué haciendo primero teatro popular ¿no? con, con ella. Y a la par me salió justamente a hacer comedia musical del, del Rey León. Al mismo tiempo, fue algo muy bonito y bueno, de ahí en adelante empecé a hacer algunas comedias musicales y también un poco de teatro formal, hasta películas me ha tocado hacer y yo la verdad que me siento muy feliz, respeto mucho sí. a los a los, a los Te vimos en Engaño a primera y vista, y la... vista, ¿verdad? Así ahí es, ahí, ahí hice un pequeño cameo, también hice una película para una productora, Olalia, Olalia sí, de Olalia. una directora norteamericana, Amy Hesket, donde necesitaban igual, un, un cantante que pueda actuar. Tenía que hacer claro. de un flamenco ahí que cantaba y tal, y todo y bueno, salió muy bonito. <risa> y, y sin querer queriendo, también me metí en lo que es la actuación, que la verdad me gusta mucho, lo disfruto claro. bastante. Bueno, tenemos un tremendo artista en nuestro programa Referentes. Les voy a pedir una pausa comercial, porque al volver estamos con nuestro sector de tertulia. Y por supuesto, también vamos a tener una invitada especial, que es parte de la familia eh, Cristian del Río, y por supuesto de nuestro medio de comunicación. Pausa, aguárdenos, que ya estamos con mucho más de Referentes. Gracias por su preferencia, gracias a la gente que nos escribe en las redes sociales y que nos acompaña sábado a sábado en su programa Referentes. Está con nosotros Cristian del Río y querido Cristian, nosotros hemos puesto tu fotografía toda la semana. Y la gente va escribiendo en nuestra página del canal, a propósito le hacemos la invitación para que nos siga Avia Yala TV en Facebook y la página principal www.aviayala.tv.bo Ahí tiene toda la programación, no solamente referente, sino todos los programas que produce nuestro medio de comunicación. Y bueno, la gente va escribiendo, hemos recibido muchas preguntas, muchos saludos, te quieren muchísimo de todos los departamentos del país y... Anita Murillo, te mando un abrazo gigante y dice, Gracias. ¿cuál es tu mayor defecto, Cristian? Creo que mi mayor defecto es eh, ser un poco caprichoso en mis cosas. A veces, eh, por ser caprichoso, cometo errores, ¿no? Uh -huh. Entonces, y creo que va casado también con una virtud, porque yo soy obsesivo, hasta que me salgan bien las cosas, ah, lucho y lucho y lucho. Y ahí a veces se me mezcla con el capricho que tiene que salir y todo, y a veces, no, cometo ahí... Errores, ¿no? Bueno, hablando de errores, yo cometí uno ahorita porque mi productora me dice, primero tienes que hacerle brindar. Es que la hermenéutica del programa es que es que si no te gusta una pregunta, no quieres responder, pues nos tom tomamos un ah, sorbito. Ah, vale, vale. Así es. ¿Por qué brindamos antes? Yo creo que por la, la salud, ¿no? Que es lo más importante. Sin salud mm. no hacemos nada. Salud. Me dijeron en el anterior programa que no hay que hacer chin-chin. Me traje una entrevista de etiqueta y protocolo y dijo no. Yo le dije, pero en Tarija y en Bolivia todos, cuanto más suene la copa mejor. Eso es. <risa> claro, salud, salud. Salud. <risa> Vino de productores tarijeños, te este cuento. ¿Te gusta bueno. el vino? Sí, sí, la verdad es que me gusta bastante. Ah, qué, qué bien. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice Valeria Salinas? Dice, ¿En Bolivia se puede vivir de la música? La verdad que sí, es muy sacrificado y como lo decía hace muchos años y hasta ahora lo sostengo, el jugar música, el hacer música es como jugar ajedrez. Tienes que saber mover muy bien tus fichas para que te funcionen bien las cosas porque es muy complicado y especialmente en un estilo alternativo como el que hago yo que es flamenco, claro. donde el público, si bien agradezco y tenemos una movida flamenca buena, no se va a comparar nunca con otro género ponte que es muy comercial, donde lo vas a escuchar hasta en kermeses en, en teatros, en todo lado, claro. ¿no? Entonces uno tiene que jugar muy bien su, sus fichas para que te pueda salir y gracias a Dios hasta el día de hoy yo sí puedo vivir de la música. Qué bueno, eso es lo más importante. Ana Belén Tejerina, te mando un abrazo gigante desde Cochabamba, sí, dice... Un abrazo. ¿Cuándo vas a estar por acá cantando? Pregunta Nabelen. En Cochabamba tenemos lindas sí. presentaciones. vamos a estar del 24 al 26 justamente de noviembre allá. Ah, mira. El Ana 24 Belén. estamos en La Tirana, estamos haciendo un evento específico ahí para recaudar fondos, así que les estamos invitando. Y el 25 y 26 estamos eh, celebrando los 50 años de la maestra Marta Estivariz, una grande de allá de Cochabamba. Y vamos a estar tocando nosotros Manfaril Gitano y desde Argentina también un amigo bailador está llegando para hacer un show súper grande. Así que no se lo pueden perder. Ya Nabelen okay. tienes que ir a Ahí lo vas a ver a Cristian del Río también, disfrutar también de su música y de su talento. Ella pregunta y dice, ¿eres celoso? Eh, ahí te van a poder responder más tarde, yo creo, yo creo que no, <risa> creo que dentro de lo normal, ¿no? Sí, Pero, sí, tranqui. sí, sí, la verdad que bastante tranquilo. <risa> Edison Velarde, desde la Ciudad del Alto te manda un abrazo gigante, dice Gracias, que sigue tu carrera, arte. ¿y cómo te definirías como músico? Como muy trabajador, eso sí, trabajador, me encanta a mí, uh, hasta Paco de Lucía lo decía, ¿no? el talento simplemente es un 10% y el 90% es el trabajo, y obviamente soy consciente de que nací con un talento, que heredé el talento de mi familia, de mi padre, de mis ancestros y todo, pero si no fuese el trabajo que, que llevo, el, lo primordial en mi vida, uh -huh. no podría haber llegado a, a donde estoy llegando y tengo que seguir creciendo, Eso estoy muy consciente. Eh, yo empecé de la manera dura, cuando empecé a los 18 años y sí, a cantar profesional en la Swim Bali, como lo mencioné, la gente era un poco dura conmigo, porque estaban comparándome con mi papá. Claro. Y era una sombra y un árbol, pero gigantesco. Claro. ¿no? Entonces, me obligó a mí mismo a estudiar más de lo, de lo, de lo que tenía que haber estudiado para poder llegar por lo menos a un nivel respetable, ¿no? Y bueno, me acostumbré a eso, en el medio flamenco me dicen el curro, ¿no? Que es el que trabaja mucho, soy el curro del río, entonces, ah, trabajo mirá. demasiado, demasiado para poder salir y sacar buenas cosas. Cuando doy un show, estoy consciente que al público le voy a entregar algo bueno, eso sí. De la Simbalín me gusta el tema tabaco y ron. Claro, ¿no? con Te Bebita no. Rocha que lo cantaba. Llegué una vez, ¿sabes? claro, sí. llegué una vez de vacación aquí en Año Nuevo, y mis tías, te mando un saludo a mi tía Daisy, me dice: Vamos este año nuevo al Hotel Presidente. Yo estaba pues jovencito. ¿no? Y, y ahí estaba tocando, y creo que estaban todos ustedes ahí. Estando. Claro, Y sí, además una presentación sí. extraordinaria. Salud. ¿salud? <risa> Salud. Por el curro <risa> del río. <risa> a ver, hoy he tenido muchas féminas que han escrito, te cuento a la página. Ah, mira vos. <risa> mira vos, sí, sí, porque estaba ahí la. <risa> bueno. María Eugenia Rivero, te mando un abrazo gigante desde La Paz, y dice, si tendrías que ser otro cantante, ¿quién serías? Uy, difícil pregunta, pero me encantaría ser varios Dentro del ambiente flamenco, que me perdonen mis, mis colegas, porque bueno, hablar de él decía mucho, ¿no? Eh, me gustaría ser camarón de la isla, lógicamente, oh, o wow. en guitarra Paco de Lucía, ¿no? Y dentro de lo que es la música popular, Oh, me encantaría ser Luis Miguel, la verdad. Semejante, cantante, yo lo admiro ah. muchísimo. Sí, Pero sí, más sí. me voy por el flamenco, la verdad. Mm, más mira. que eso, sí. A ver, otra pregunta. Mary Jane Ayoroa, te mando un abrazo gigante de la muchas paz. Dice que no se pierde ninguna de tus presentaciones. Ah, muchas gracias. Pregunta: Cristian, ¿sabe cocinar? Sí, me gusta mucho cocinar. ¿Qué cocinas, Cristian? Me gusta mucho hacer milanesas argentinas. Me Se encanta. Se está riendo por allá. Yo creo que me la, me la está charlando. No, es que, ¿no? no, cocino bien y me, me salen bien, modestia aparte, pero ¿Sí? tengo un problema. Ensucio demasiado. Tengo que hacer una milanesa y ponte, me das este espacio. Y allá termina todo el pan, todas las cosas. Es, es terrible, ¿no? Cuando cocino, ensucio demasiado, pero me sale bien. Muy bien, otro saludo <risa> por salud. los hombres que cocinan. Está bueno, Cristian. <risa> salud, salud. Perdí mis preguntas, ahora sí. Karen Centellas, igual te mando un abrazo gigante. Muchas gracias, seguramente. Dice, cuando hay presentaciones en La Paz, pregunta... Esta noche, si tienes ya. tiempo, estamos en el Centro Cultural Telonius, están estrenando justamente ellos un tablao que lo hicieron específicamente para Manfaril Gitano, vamos a estar con Cantuta Cabur en el baile. De aquí así, te vas rapidito. Entonces. Así es, así que ah, están, están invitados todos, esta noche vamos a estar ahí presentándonos en el Centro Cultural Telonius que se encuentra eh, al final de, de, en San Jorge al final de la 6 de agosto frente al surtidor, ahí estamos, así que no se lo pueden perder. Nos vamos de acá entonces juntos Así para, es. para disfrutar de tu música. A ver... Eh, Micaela Morales te manda un abrazo gigante igual. Gracias, dice con absoluta sinceridad: Cristian, ¿eres fiel? Claro que sí, claro que sí. Y agarró la copa automático. Sí, no, no, no, saludos, por los fieles. Ole, vamos. Casi muchas señoritas que nos escriben mandan saludos al programa. Gracias a la gente que nos manda también su cariño. Eliana Parada pregunta, ¿estás en una relación actual? Claro que sí, y ahora justamente eh, viene una sorpresa muy importante que ya, ya, lo, ya lo vamos a ir adelantando de poquito con la persona que amo, que es mi compañera de vida, y a alguien... Que admiro muchísimo por todo lo que hace y lo que representa Muy bien, eso es importante, ¿no? Sí. Vamos a hablar ya de ese tema Bueno, querido Cristian, <risa> has resumido muy bien Y has <risa> podido responder las preguntas de nuestra audiencia Perfecto, <risa> así que un <risa> saludo por eso <risa> Está con nosotros Cristian del Río Ahora sí nos toca el sector de Bitácora Conoceremos un poquito más de las postales que hacen el recuerdo de su vida De nuestro invitado Gracias, continuamos con más y en este sector de Bitácora, querido Cristian, te vamos a pedir que prestes mucha atención a la pantalla para que puedas ver también eh, varias imágenes, fotografías tuyas y nos vayas comentando ya a nuestra audiencia igual. Lanzamos por favor producción, la primera fotografía, si la podemos poner acá, adelante, muy bien, ¿quiénes son? Ah, son las personas importantes de mi vida fuera de mis hijos, fuera de, de mi esposa, está ahí mi mamá que la ven ahí con su vestido un poquito rosa, creo que es ese color. Ya. ¿Qué y se al... llama tu mami? Gloria. Gloria. Gloria Martínez. Y al lado está la persona que más amo en esta vida, que es mi abuelita. Tu abuelita, ¿qué se mi llama? Mi abuelita tu... Betty. Ah, ¿Sigue viva todavía No, lastimosamente ya no. ya no. ya En unos días más se recuerda un cumpleaños más que, que hubiese pasado aquí. Claro. Y ella, la persona, como le digo, fuera de todos los seres queridos que tengo, uh -huh. la que más amo en la vida y la persona que más me ha amado a mí. Es mi todo. Ella, ella, ella en mi disco último que tengo le hice dos canciones. Una que se llama Me Haces Falta, que son las sevillanas, y otra que se llama Amor Eterno, que son unas bulerías que se las dedico a ella con todo mi amor. A ver, la siguiente imagen, por favor. Tu padre y tu abuelo. Así es, ahí está mi papá, mi papito también que lo... Parece eh, qué que se llama Luisito Rey, ¿no? Tiene la facha ahí. Sí. Creo que cuando era joven que se aplicaba o no contigo. Sí. <risa> claro, sí, tiene varios amigos. Varios amigos me decían lo mismo, ¿no? Mi papá que lo amo igual que lo extraño todos los días de mi vida, que ha sido un gran referente no solo musical en mi, en sí. mi persona sino personal, aprender de él, de sus actitudes, de todo lo que él tenía. Soporte a la música sobre todo en las canciones bolivianas, sí, importante. Es. Y con todo mi amor, y al lado también está otro referente importantísimo en mi vida, mi abuelito Walter, Walter Isaac Martínez Iglesias era el nombre de mi abuelo. Y bueno, me está mostrando a excepción de mi mamá todas aquellas personas que ya, ya partieron a la presencia del Señor, que yo estoy seguro que cuando a mí me toque partir voy a estar también ahí con ellos, que los extraño y los amo con todo mi arma. Claro. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí tu familia. Sí, re chiquita mi Joaquín, cómo creció. Ahí está mi esposa Laura, Laura Bush. Ah, mira, Está mi, mi hijito Joaquín y bueno, atrás, sin querer queriendo, también está el bisabuelo de mi, ah, de mi, foto, ¿no? de mi, mi hijito, el expresidente Germán Bush. Qué bonita <ríe> imagen, qué linda. Sí, sí, mirá, mirá, cuatro miembros de la familia ahí. <ríe> bueno, y ahora sí, te voy a poner una, una pregunta y quiero que te tomes tu tiempito. ¿Qué le dirías a la persona que vas, que vas a ver en la siguiente imagen? Ahí está. Ah, mira, esos son mis Christian inicios. Cristian del eh. Río de Joven, de inicio. Sí, ahí estoy justamente a las poquitas semanas de que, que nació Manfariel Gitano, justamente un 2008 ahí. Y bueno, decirle a, a ese Cristian que estamos yendo por donde él había pensado, estamos yendo a buen ritmo, obviamente se puede mejorar mucho más y estamos en busca de eso. Gracias a Dios todavía seguimos con fuerza, seguimos relativamente jóvenes, así que... Eh, pues nada, decirle a ese Cristian que el camino que él ha pensado lo estamos cumpliendo de buena manera, a buen, buen camino y buen rumbo. Muy bien, buen rumbo, buen camino. ¿Te imaginabas tú de niño eh, llegar a donde has llegado, Cristian? Mm, siempre quise hacerlo y más que nada cuando escuchaba las canciones de mi papá era algo pero indescriptible. Escuchaba sus canciones y empezaba a temblar el cuerpo porque mi papá tenía una voz y una presencia tan impresionante que yo quería llegar a ser igual que él, no. Obviamente mi padre es, es historia acá en Bolivia en lo que es claro. música, es un gran referente y bueno, jamás uno va a poder compararse con semejante artista, pero dentro de todo he hecho mi camino yo por mi lado con el flamenco todo y gracias al apoyo de la gente veo que y la respuesta de ellas veo que estoy haciendo un buen camino, no. Entonces esforzarme por ser mejor y lograr más cosas. Eso es lo más importante. Sí. ¿Tienes algún proyecto en mente a futuro? La verdad Así, que futuro cercano. Sí, claro. la verdad que con el proyecto de flamenco sinfónico que lo sacamos justamente en septiembre para celebrar 14 años de Manfariel. Uh -huh. fue un, un concierto que le gustó tanto a las personas que lo replicamos en Cochabamba y estamos con ideas de poder eh, seguir haciendo giras alrededor. Te comentaba esta cámara que por la cantidad de los músicos que son y todo. El proyecto es caro, ¿no? Sale bastante, la verdad, poder llevar adelante a, a 22 músicos de aquí claro. para allá, de aquí para allá. Pero estamos logrando las gestiones para poder lograrlo. Y mi meta próxima es poder festejar los 15 años de Manfariel Gitano en algún otro país, ¿no? Donde puedan ver. ya En realidad ya, lo, ya conocen que acá en Bolivia se hace flamenco. Eso es, un, claro. eso es algo que te lo digo con orgullo. Como Manfariel sí, hemos sí. luchado tanto, que lo hemos dado a conocer al mundo flamenco en general, que acá también se hace ese género. Y bueno, eh, la idea es poder presentar el proyecto flamenco sinfónico, sentir flamenco eh, de manfariel gitano en otro país. Estoy preparando todo para que dios mediante en septiembre podamos hacer este mismo concierto que lo presentamos acá en Bolivia en otro país. Claro, que eso es lo más importante, sí. ¿no? Qué interesante. ¿Por qué manfariel gitano? Manfariel gitano es una manfariel es una palabra en caló, eh, el lenguaje que hablan los gitanos, que significa ángel. Estaba yo buscando un nombre que le pueda venir bien así al proyecto flamenco que quería. Y, bueno, obviamente hay esa esencia gitana y estaba buscando algo que lo represente bien, ¿no? Y qué mejor forma de describir a tanto aquellos que tenemos sangre flamenca como aquellos no, como ese ángel que te llega, ¿no? Claro. Ese ángel que es Manfariel, ¿no? Eso es lo más importante. Sí. Estamos viendo imágenes ahí igual de tu sinfónico, ¿no? Sí, ese como en realidad como... es un videoclip que hice de, un, de, un, yeah. de una canción donde justamente igual ahí está metida de, de actriz, mi, mi esposa, <risa> que tocando, tocando el violín, que ella no toca el violín en realidad, <risa> Y la verdad es que se, se agarró muy bien del de, de papel y de los movimientos en ese mismo día. Actriz total. Sí, sí, ¿no? muy bien, le, le salió muy bien. Todo por el proyecto, ¿no? Muy bien. Sí. Qué lindo. Bueno, eh, escuchamos un poquito el video, por favor, y ya que has hablado de tu esposa, la vamos a presentar en sociedad, en la audiencia, todo el mundo también la conoce, Laura melissa bush Vargas, escritora, maestra y bailarina. Escuchamos el video, por favor, y volvemos con más de Referentes. No vuelvas más. Esa balada, qué extraordinaria, espectacular. Yes, el yes. Tema. Sí, Cristian, me gustó mucho. Muy lindo. <risa> Espero que nuestra audiencia también esté disfrutando de uh -huh. todo lo que estamos hablando acá en Referentes con, yo lo decía, un tremendo cantante. Te conozco desde que yo igual llegué a La Paz y ya estaba trabajando en los medios. Ibas La a Sierra. hacer promoción de tus eventos y igual he sido uh -huh. parte, siempre he seguido tu cartelera para poder disfrutar de tu música. No, muchas gracias. Y bueno, eh, en esta ocasión, bueno, en mi canal de YouTube, trato de poner lo, los aportes propios, ¿no? las composiciones. No. no vuelvas más, fue un tema que lo saqué justamente porque, aparte del flamenco, eh, una temporada cuando salió la serie de Luis Miguel, bueno estaba haciendo también balada con algunos colegas, igual músicos, y fue una temporada muy bonita porque, bueno, hacíamos covers de este gran artista, de los grandes de la música. Y bueno, decían, no solamente quiero presentar covers, entonces saqué este tema claro. para que también sea un aporte propio, ¿no? Bueno, pero estás muy bien acompañado. Si me acompañan, por favor, es. la imagen. ¿Quién está con nosotros? Laura Melissa Buch Vargas, escritora, maestra y bailarina. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas gusto. noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar acá con ustedes. Y bueno, sobre ¿Quién todo. ¿Quién es de hablar, el joven que está a tu lado? Explica, cuéntanos, ¿qué es? Bueno, es mi esposo, lo conocí bailando flamenco, ah, pero yo no hago flamenco, me dedico al tango. Ya, ¿tú, tú te dedicas al tango, ¿sí? Así es. ¿Y cómo conquistó tu corazón aquí, Cristian del Río? Y, y bueno, cantando, cantando. ¿Te dedicaba a las canciones? Sí, sí, algunas al oído también. ¿Cómo cuáles? yo no le hago mucho canto, pero no soy como vos, experto, ¿no? Pero pasar el... ¿qué te temitas así para...? para que puedas tener una linda esposa así, Gracias. <risa> bueno hay uno de ellos en realidad que, que se lo compuse directamente para ella que ha sido el tema principal con el que dimos a conocer nuestro último disco como afari gitano el nuevo disco la canción se llama te amaré ah, les claro. sacamos el videoclip oficial y con ese hicimos la gira nacional e internacional con ese tema que es justo para ella un poquitito lo cantamos claro ¿Sí? que sí vamos así a <risa> capela vamos, vamos que <risa> Mi mundo sin ti, sin tu amor Bravo, muy bien, Cristian Bueno, la hora está con nosotros porque eh, Tienes un proyecto igual independiente Aparte de ser maestra, de ser bailarina Tienes una pasión por el tango Así es, la gran pasión que tengo por el baile, por el tango, me llevó a escribir un libro. Hace siete años comencé a investigar sobre el tango en Bolivia y su relación con la historia de Bolivia. Sí, ¿Y, y por Así qué te es. motiva eso? ¿Por lo que tú bailabas o querías conocer un poquito más eh, las raíces del tango en nuestro país? Bueno, eh, estudié un profesorado en tango y folclore argentino yeah. en Argentina y mm -hmm. bueno, eso me llevó a conocer mucho más sobre teoría, sobre historia y decidí investigar más sobre el tango acá. ¿no? Claro. Eh, todos conocemos al tango Igimani de Néstor Portocarrero, es el segundo himno de la ciudad sí. de La Paz. Y tuve curiosidad ¿no? por saber por qué un tango es tan importante en nuestra ciudad, o por lo menos parte importante del cono urbano de la ciudad se podría de la paz. decir que es el como el segundo himno de La Paz. ¿no? Así o sea, es. Cada 16 de julio, cada 20 de octubre, se escucha el tango Yimani. Y, y eso también te llevó a que puedas conocer los orígenes, todo aquello, Así ¿no? es, así es. Todos sabemos que el tango como es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, de la UNESCO, y que fue escrito en el año... 2009, pero Bolivia también tiene su aporte gracias a los jóvenes, gracias a ustedes que son parte de, de, de todo este género musical que hace que nuestro país también esté muy bien representado con ese género. Por supuesto que sí, gracias a autores como Néstor Portocarrero, que escribió el tango y Cielo Paseño, Canillita, y otros tangos que están plasmados a, en este libro, que lo, estoy, lo he presentado este año, se llama El tango y su incursión en Bolivia y se qué han lindo. recabado alrededor de 25 partituras de artistas bolivianos y argentinos que han escrito a las ciudades del país y a las bellas tradiciones bolivianas. Ah, mira, qué Así genial. Es. A ver, lo podemos ir. Sí, sí, tenemos algunas algunas partituras Ay, de con tangos. imágenes también. Sí, algunas imágenes eh, sobre todo el tema de las partituras, ¿no? Hay partituras de Humberto y Porres Salinas. Eh, también de y digamos artista. si alguien puede leer las partituras viendo tu libro, podría Claro que la sí, música, son tangos inéditos tocarla, que ah, en ya. realidad nunca se han tocado. Nosotros hicimos un arreglo el año pasado que está claro. en el canal de Cristian, eh, Cielo Paseño. ¡Qué genial! ¡Qué lindo! Sí. Alma Paseña. Alma Paseña, Lágrimas de un Tango. Todos son tangos que se han escrito antes, durante y después de la Guerra del Chaco. ¡Ah, mira! O sea, hablamos sí. de 1935. Sí, por supuesto. esa época. El tango fue claro. inspiración para los soldados que asistieron a la Guerra del Chaco. Ya. Porque allí se escribieron muchos temas eh, claro. en torno al dolor, a la nostalgia fuera del hogar. Sí. Y a la tristeza que se vivía en aquel momento en Bolivia. ¿Cómo traducimos una danza muy reconocida en Argentina y la llevamos a este género literario y aún cuando más vamos viendo que son personas que podrían haber escrito, no sé, otro género más tradicional nuestro, pero que han ido eh, fusionando en aquella época, ¿no?, de, de nuestras raíces con, con ese género internacional. Exacto, exacto, hay muchas fusiones con cueca y hay muchos tangos que se denominaron tangos incaicos, que incluso artistas argentinos compusieron tangos ¿no? entonces se fusionó esta música con la música boliviana la y se le hizo parte se del hizo... repertorio nacional, así es. Vamos, va, vamos, cómo es, no, se va desarrollando el sí, género sí. musical. ¿no? Sí, es parte de ruido, del importante ¿no? intercambio cultural con el Argentina. ¿no? Claro, cómprenlo por favor. El tango y su incursión en Bolivia eh, tiene una investigación espectacular, sobre todo ese trabajo extraordinario de recopilar los datos, así imágenes, bien. fotografías. Eh, es. Realmente es un aporte que todos deberíamos tener, no solamente los que nos gusta la música, sino la gente que nos encanta leer. Tener en tu biblioteca personal un libro como este, pues ayuda muchísimo también para que conozcamos. Y en, y en, y en la misma charla de, de, de los amigos, ¿no? Decir, te cuento que hay gente que ha escrito, ¿no? En esa época eh, del tango, y lo, y lo tengo. ¿De dónde sacaste esa información? De, de este libro del tango. Sí, y su en Incluso hay personas que compraron el, el libro el día que ella. Ya hizo eh, la, la presentación oficial, y me decía, no, mi, mi papá era un referente del tango, que no sé qué, y su padre estaba ahí, ¿no? En el, una señora sí, que se acerca, ratos. claro, porque hay investigaciones que hizo a los familiares de, de, de la gente que ya no estaba, por Néstor claro. por por ejemplo, todo, igual a las nuevas generaciones que están haciendo tango, de igual qué manera genial. está ahí su sentir, todo su, su conocimiento y todo, y es una investigación bastante completa, muy interesante y que va muy casada con la, con la historia de Bolivia porque ah, mucha gente dice a veces el lo mismo que conmigo con el flamenco no el tango hay ah, un género extranjero ah, que no sé Argentina, qué eh, Argentina gracias a la universalización de la música el tango el flamenco el jazz el blues el reggae ya no son géneros que han nacido en una sola sí, en una, sí, un sí. solo país y una sola cultura ya es parte de el Se mundo entonces ¿no? hay referentes e historias muy importantes bolivianas que tienen que ver con el tango Además, tu experiencia en, como, como, como bailarina, pues ayuda mucho a que puedas palpar también cada una de, de lo que tú has armado y de la investigación que has realizado. Por supuesto que sí, el último capítulo sobre todo que habla sobre el papel de la mujer en el tango, eh, la mujer ya no está fuera de ningún ámbito. Y bueno, del trabajo que actualmente hacemos con Tango Sur, ¿no? Eh, claro. Bailamos entre mujeres, hacemos coreografías solamente de mujeres y bueno, es un género donde nos, se nos permite... Adornar y lucir. Claro, Chico. que eso es lo más lindo, ¿no? La sensualidad del tango, sobre todo en las mujeres, es Así espectacular. Es. Así es, la Así mujer lo has lleva la. estado susto. tú bailando, Patricia, <ríe> él cantando y tú bailando. Sí, la verdad Así que es. mirándola a bailar, eh, ha sido algo espectacular. ¿Te, sí, sí. <ríe> ¿Te acuerdas cuando fue la primera vez que la viste? Claro, sí, mira, ha sido una casualidad. A nosotros nos contrataron la escuela Alhambra para un festival que iba a haber en Perú. Ya. Y teníamos que ensayar y todo, y bueno, yo llego al ensayo y me fijé en ella. Así, había un montón de chicas. Todas lindas, sí, pero sí. te fijaste que ella, muy sí, hermosa, sí. y dijiste, ella va a ser mi esposa. Incluso me metí ilegal al Perú para llegar acá, ¿verla? Todo es, una anécdota. es que yo tenía un show antes y ellos se fueron antes, la delegación de Bolivia se fue antes. Y el primer día no importaba que nosotros no estemos porque era solo presentación de las delegaciones. Entonces yo toqué todo y les digo a los chicos directos del show, vámonos, vámonos. Así. Cuando estábamos en la frontera, el policía de Bolivia no quería abrir la frontera porque le hacía frío. Le hacía frío. No, chicos, vámonos así nomás. Les digo, nos, nos fuimos así y nos agarró la policía en Perú, no sabes. No. <risa> y así legal me metí todo y bueno. Todo por amor. Sí, sí, ahí la encontré bien. y fue algo muy bonito. Sí. Muy bien, Cristian. <risa> ¿Dónde podemos conseguir el libro? Bueno, eh, por ahora en mis redes sociales o si buscan en las páginas de Laura Bush Tango Bolivia van a poder encontrarlo. Pronto va a estar en todas las librerías del país. Y también en la Escuela Boliviana de Tango y Milonga Tango Sur que queda acá en la calle 9 de Obrajes. Sí, el contacto Así directo es. también en WhatsApp, el 701-31510, lo reitero. 701-31510, ahí nos dicen del libro todo y nosotros vamos y se los dejamos Lo Vamos a, a colocar un generador de caracteres, 701-31510, 701-31510, pueden llamar por favor para poder adquirir este tremendo trabajo literario, sobre todo esa investigación por un género que es muy importante, que ha aportado y que desde nuestro país también, gracias a las generaciones anteriores y estas, pues está trabajándose muchísimo ¿no? en aquello. Es muy Así lindo es. hablar de tango, de la danza, del talento que tenemos los bolivianos. Así es, hay muchas escuelas de tango aquí en La Paz, deben ser unas 10 escuelas, entre ellas está la escuela Tango Sur, claro. donde yo trabajo y bueno, donde se admite gente de toda edad, desde los más pequeños hasta los más grandes, vienen a bailar tango y vienen a disfrutar de un abrazo. Muy bien, ¿sabes bailar tango? No, no, de bailar ni con flamenco. Abres, ¿no? ah, en las cuerdas flamencas sí, pero si puedo evitar a toda costa bailar, mejor para mí. ¿no? Mejor, mejor descartar, ¿no? Bueno, vamos a ir, te agradezco mucho Laura, te quedas con nosotros porque quiero cerrar este programa con música. Vamos primero a un video musical, me dice mi productora Guarita, por favor. Y de ahí volvemos porque quiero tenerlo en vivo y en directo. Sonido directo va a estar con nosotros Cristian del Río ya para cerrar nuestro programa. Bueno, y este video fue realizado en la época de la pandemia, ¿no? El trabajo que tú mencionabas antes también de, de poder continuar haciendo lo que más te gusta, pese a, a claro. todo lo que vivía el planeta. Así es, y bueno, justamente en esa época de la pandemia estamos viviendo mucho lo que era la parte digital, ¿no? Entonces estábamos uh -huh. haciendo... En ese videoclip está una colaboración con Elena Botica, que es una cantadora española de Toledo. Ella desde su tierra, ahí, cantando. Y bueno, hicimos el trabajo en conjunto de, de ese videoclip, ¿no? Yo desde la distancia acompañándole un poquito y portándolos. Wow. Cristian, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Eh, me encantaría que me recuerden como una persona que ha dado todo para que el flamenco, eh, se desarrolle y sea un estilo pero potente acá en Bolivia, ¿no? Eso es lo importante, que no se pierda. Antes de mi persona había flamenco, ¿no? Pero eh, siempre lo menciono, era pasivo, ¿no? De temporada en temporada salía. Como Anfarié le hemos hecho que cada fin de semana, en algún lugar de Bolivia o en el extranjero, va a haber flamenco como Anfarié Gitano, ¿no? Eso Entonces es lo hemos, hecho, hemos hecho un aporte importante a esto y es un género que está funcionando. Y cuando yo ya no esté, quiero que igual cada fin de semana hayan flamencos acá que estén tocando normal. ¿no? Laura, ¿qué le puedes decir a Cristian del Río? Bueno, le agradezco por todo el apoyo que siempre me ha estado brindando. Eh, es lindo tener un artista en casa, un artista que me apoye y que me entienda. ¿no? Muy Eso. bien, gracias Laura por venir y felices sí, sí, al igual que, que, que todos de, de esta tremenda producción literaria que estás eh, sacando al público. Muchas gracias, muchas gracias. Por bueno, adiós. nosotros nos despedimos. Qué rápido ha pasado el tiempo en su programa, Referentes. Nos vamos, como siempre, agradeciéndoles por su preferencia, porque nos escriben, nos hacen llegar su cariño a través de las redes sociales. Estamos en Avia Yala TV en la cuenta personal, igual, arroba Oscar de León, Romero, nos pueden acompañar. Y vamos a cerrar con broche de oro en esta edición de Referentes. Cristian del Río y este tema que es impresionante, La Cita. Adiós, Olivia, hasta el próximo sábado.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 Un amante improvisado, misterioso, apasionado Te di una cita en este hotel de Soy un millón de pena por soy yo que soy el otro hombre que esperaba ver. un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó una luna en un trozo de papel un amante improvisado misterioso apasionado que te dio una cita en el este hotel